Soy Luz María Tobar, de la Universidad Técnica del Norte, en la ciudad de Ibarra, Ecuador. Este proyecto eh, nos dejó para mí muchas enseñanzas, definitivamente. Hay que decir, también me permitió conocer mujeres exitosas, grandes, que eran inspiradoras. También compartí muchas experiencias de cómo es la situación de las mujeres de STEM en, el, en toda Latinoamérica. Lo que más me llamó la atención es... Todo esto poder involucrar dentro de una universidad. Hay un particular de la Universidad Técnica Norte, que es una universidad pública. Entonces fue muy, es muy diferente trabajar en una universidad privada y poder implementar diferentes estrategias, mecanismos en el que busquemos mayor participación de las mujeres en ingeniería. Fue algo que me ha, me ha llenado mucho y también me ha permitido como aprender muy nuevas cosas. Ha sido como un aprendizaje lleno de experiencias. Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Ana Cristina Umaquina y también soy docente de la Universidad Técnica del Norte en, en Ibarra, Ecuador. Bueno, pues para mí el proyecto, pues WS Team ha significado mucho tanto de las aristas pues externas, profesionales, como pues en la arista de persona, porque eh, la definiría como una palabra escucha activa ya que esto nos ha permitido tanto poder escuchar a nuestras estudiantes, a nuestros líderes, a nuestras mentoras también de nuestra institución y también pues nutrirnos de estas experiencias que a su vez nos han sabido compartir y socializar. Esto ha permitido también que a manera interna, bueno hablando a título personal, hacer también esta parte de refrescar, esta motivación y vocación, tanto por mi profesión como docente universitaria, como también la palabra pues mujer y sobre todo, todos estos crecimientos, estas contribuciones, estas valoraciones que desde el punto de vista de personas, pues hemos contribuido y quizá a veces damos por sentado, sobre todo pues para el crecimiento de nuestra sociedad y sobre todo en pro y en servicio de nuestros estudiantes. Entonces para mí, una de las palabras más importantes, la escucha activa.